Movete Fermo, este pesca de llenar el negocio, muévele, pues. sí, ve, vamos, vamos, vamos, vamos. Hágale, hágale, pero es que ni me voy a trabajar, no voy a dormir. Aria, no services para nada, ¿no? Te estoy pagando para trabajar. Ahí toma movimiento, móvete. Ay, no señor, yo con esa actitud no puedo trabajar, hágame el favor y me respeta. Pues no trabaje, que gente es lo que hay. Hágame el favor y que me largue de mi negocio, ¡qué! Hubo? Eh, no sirven es para nada. Buenos días. Buenos días. Señor, vengo para lo del trabajo. Ah, bueno, aquí se trae de 7 de la mañana a 10 de la noche, ¿listo? Uy, ¿cómo así que hasta las 10, señor? Si le sirve bien o si no, devuélvase para su casa. Disculpe, señor, no lo quería ofender, pero sí necesito el trabajo. Bueno, pues, va y se cambia y se va para la cocina a trabajar. Dale, pues. Bueno, señor. Hay carne asada y carne en bisteca. Verónica, para la cocina, que para eso hay meseros. Ay, señor, yo solamente estaba tomando el pedido. ¿Para la cocina? Es que usted no entiende, o que haga caso. a vale, después. Pues. Bueno, señor. Verónica, si quieres seguir trabajando, de esa contestadera. No me le aguanto una más. Bueno, señor, no va a volver a pasar. Perfecto. Ay, no, mami. Yo en la vida me he tenido que aguantar tantas humillaciones como las que me ha aguantado acá. No, mami, a usted no le ha tocado nada. A mí me ha tocado peor. Vea, yo ya llevo seis meses trabajando aquí y me ha tocado hasta la medianoche. Y me han pasado unas cosas que si yo le cuento, usted no me las cree. Uy, no. Si esto sigue así, yo no trabajo más acá. Ay, Verónica, por Dios. Ey amigo, me hace un favor, me regala un poquito de sal Que esa sopa está como simple ¿Simple? Esta mujer no sirve para nada, hombre Ay no, mija, eso es una locura esa discoteca ¡Eh! Hey, ¿Usted no sabe para qué se hizo la sal o qué? ¿Inservibles? Hágame el favor, señor, y a mí me respeta Yo no me voy a aguantar ni una humillación más Yo aquí en mi negocio hago lo que a mí se me dé la gana Y si no le gustó, ábrase, pero ya Pues me voy, ni que no existieran más trabajos ¿Malagradecida? ¿Y qué? Pues yo también me voy. ¡Ven, pues que ¡Qué falta no hace. Ay, amor, ¿usted para qué me trajo este lugar? Usted sabe que a mí no me gusta entrar acá. Mi amor, tranquila que te tengo una sorpresa. Cuéntenme, ¿qué van a comer o qué? Caballero, ¿cuál es el menú de hoy si sí es tan amable? Pues en este momento no tengo nada hecho, pero en un momentico les preparo. ¡Ah, no viejo! ¿Cómo así que no tiene nada hecho? Restaurante sin comida, no es restaurante, hermano. Amor, vámonos. Venga, venga, no vayan que ya les preparo algo. Ah. No existe nada que delate mejor la verdadera índole de una persona como lo hace su actitud hacia el dinero y es el mismo dinero el que convierte y asimismo sí mismo también arruina soy de DJ Broly y si este video te gustó compártelo y no olvides comentar